Muy buenas, soy Emilio Márquez y hoy tenemos un live bastante especial, muy didáctico, espero que muy entretenido y muy práctico para todos aquellos que tenéis una tienda de comercio electrónico con el gestor de contenidos WooCommerce, también muy interesante para aquellos que eh, queréis eh, montaros una tienda de comercio electrónico y os estáis planteando qué lo necesitáis y cómo eh, hacerlo para que eh, vuestra andadura en el mundo del comercio electrónico online sea todo un éxito. Para este live, que va a ser bastante, bastante eh, dinámico y donde me encantaría poder responder en directo eh, eh, con vuestras preguntas, y que sea bastante dinámico, pues eh, cuento con eh, Fernando Tellado, muy buenas, embajador de, de la marca 6Ground y un amplio conocedor de todo lo que es transformación digital y gestores de contenido eh, en Internet. Muy buenas, Fernando. Muy buenos días, Emilio. Un gusto estar aquí contigo en directo con, con tu gran audiencia y, sobre todo, fiel audiencia. Muchísimas gracias eh, y muy buenas. José Ramón Padrón, eh, Country Manager para España de la empresa de hosting SiteGround y muy habitual de lo, estos precisamente estos lives, porque justo que el, recuerdo que el último lo tuvimos de cómo editar un ebook, book que ha sido uno de los lives que ha tenido más éxito en este canal. Muy buenas. Bueno. Muy buenas, Emilio. Muchísimas gracias por invitarnos y, y tener esta oportunidad de hablar a tu super audiencia. Encantadísimo. Mm -hmm. Como eh, me gustaría tener feedback de, de nuestra audiencia, eh, por favor, a los que estáis entrando, si podéis comentarnos si se escucha y se ve bien. Eh, os lo agradecería eh, a modo de feedback, eh, porque así podremos estar eh, tranquilos de que nos escucháis bien y podamos responder en directo vuestras preguntas. Con lo cual, por ir entrando a la temática que vamos a tocar hoy, os comento. La intención es presentaros un curso eh, totalmente gratuito que ha lanzado eh, SiteGround sobre eh, precisamente el gestor de contenidos para comercio electrónico, WooCommerce, que es precisamente... Eh, una herramienta maravillosa para unificar tanto temáticas de uno de los gestores de contenidos más conocidos de, de internet, con una simplicidad realmente bastante, bastante amplia, o sea, eh, casi cualquiera podría instalar este gestor de contenido de una forma sencilla. Al mismo tiempo que eh, el curso, totalmente gratuito, aporta muchas recomendaciones de uso y de mejora para eh, acabar consiguiendo eh, montarnos eh, ese, ese comercio electrónico que estamos planteando. Entonces, vamos a pasar a la primera pregunta que eh, se la habíamos hace a Fenotellado y comprobando por el chat eh, gracias Ignacio Ernesto y Quique, muchísimas gracias por el feedback nos quedamos más contentos sabemos que funciona todo perfectamente con lo cual comentaros ser muy dinámicos no os cortéis preguntarnos. tenemos a cerrar un padrón Fenotellado son dos profesionales de una muy amplia experiencia en la temática que vamos a tocar hoy y la idea sería presentaros este curso eh, que hagáis Todas las dudas que, que queráis os las respondamos y tener en cuenta, la URL de descarga de, del curso totalmente gratuito la tenéis en esta, misma, en esta misma emisión en los comentarios. Y si no lo veis, me avisáis por privado y os paso la URL para que podáis hacer el curso gratuito. Entonces, primera pregunta, eh, ¿por qué el e-commerce está creciendo tanto, Fernando? Bueno, pues hay, hay motivos que deberían ser obvios, que es que el e-commerce muy, es muy sólido, es un se ha ido consolidando a lo largo de los años, así como las pasarelas de pago y la navegación segura. Esto hasta hace realmente pocos años no era un estándar, sino que había muchos problemas de seguridad para hacer las compras online. Y bueno, también la entrada de los grandes del comercio electrónico en España, como el, la invasión de Amazon... ...o que la gente le ha ido perdiendo el miedo a hacer las compras online... ...esto fue poco a poco mejorando y creciendo el mercado electrónico, el comercio electrónico en España. Pero, claro, es obvio que sobre todo eh, la situación de pandemia desde hace más de un año... ...y la necesidad imperiosa, tanto por parte de los consumidores, de comprar online... ...en las situaciones de confinamiento que hubo, como de los propios, eh, las propias empresas... ...los propios emprendedores, pymes, de poder vender sus productos al no poder abrir sus tiendas físicas, pues esto, claro, le ha dado un impulso antinatural, pero bueno, que al fin de cuentas se está consolidando, como un poco los datos están mostrando últimamente, que a pesar de haber más movilidad, ya la gente, una vez que dejó el confinamiento, pues bueno, los que se lanzaron a hacer su tienda online han seguido vendiendo online y han encontrado un canal nuevo que antes no estaban aprovechando ni explotando. Y por otro lado, también los consumidores le han perdido en parte el miedo a las compras online y han visto que realmente cuando el e-commerce está ahí detrás una empresa o alguien de, de fiar y que garantiza sus productos, pues es una manera fiable y sobre todo cómoda de hacer compras, ¿no? Bien, bien. De hecho, lo que nos encontramos es que en los momentos actuales el, el crecimiento diríamos que es prácticamente el, el nicho de mercado del sector económico que, que está impulsando realmente la economía y uh -huh. que ha dado una oportunidad a muchos segmentos de población a conocer de nuevo este e-commerce. Por ejemplo, entre los mayores de 70 años está haciendo un éxito cuando hasta hace muy poco era un nicho de población que no podía pr prácticamente llegar a esto del comercio electrónico. Entonces, eh, para cerrarme un padrón, ¿cuál es vuestra experiencia respecto a este auge del comercio electrónico en el último año? Porque, claro, vosotros como empresa de hosting con millones de niños alojados, eh, tenéis un, una visión excepcional, cual atalaya, de ver cómo está el mercado en grandes cifras. Con lo cual, eh, desde el punto de vista de ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mercado a nivel de negocios digitales, de emprendimiento, de comercio electrónico? ¿Cómo veis vosotros la situación? Eh, muchas gracias por la pregunta, Emilio. La verdad es que ya antes de 2020 ya se había producido un crecimiento de la creación de tiendas online muy grande. Estábamos hablando de que, de, para que os hagáis una idea, de, 2000, eh, de 2018 a 2019 había crecido como un 30% que, oye... No está nada mal, pero eh, en el año 2019 se produjo ya un crecimiento del 120% dentro de los 2 millones 2.700.000 millones clientes que tenemos en este momento eh, en la creación de tiendas online. Es gente que tenía eh, una página web y le añadió su, añadió su comercio electrónico o que creó un comercio electrónico de cero. Pero el salto, el salto de verdad se produjo realmente en 2020 por todo lo que ha indicado Fernando el confinamiento, la necesidad imperiosa de, de, de, de tener que comprar eh, suministros de cualquier tipo, no solamente deportivos y, y, y material digital. Ese crecimiento del 2020 fue del 240% en Saigon, O sea, para nosotros, desde el punto de vista del proveedor de hosting, que al final se nos puede definir como el sector primario de Internet, ¿no? eh, es donde se construye todo. Eh, hemos visto ese crecimiento tan grande... Eh, que lo propicia eh, la situación en sí y también el hecho de que nunca antes, hasta este momento, había tanta tecnología y tan sencilla de utilizar para poner en marcha una tienda online. Antes era más difícil y llevaba más tiempo. El, el conjunto de, de, de todo esto, ¿no? de la situación social, de la necesidad económica de poner seguir con un negocio de forma online pues ha hecho explotar las cifras hasta, hasta lo que os comento. O sea, ha crecido muchísimo. Lógicamente, este crecimiento también implica una mayor demanda por parte de los clientes y consultas muy referen en referencia a eh, cómo poner en marcha la tienda online, para los que no tienen tanta experiencia, y eh, toda una serie de, de, de contenido enfocado a, a, a esto. Pero vamos, que la experiencia en el 2020 ha sido increíble porque... Eh, no, no solamente afecta a un proveedor de hosting en términos de servidores y tal, sino en recursos humanos. En saiground el año pasado contratamos a 85 personas más para poder, eh, para poder eh, atender a este aluvión de nuevos clientes que se han unido ya a la transformación digital, eh, aunque poner en marcha una tienda digital, o sea, una tienda online, no, no implica que estás en un proceso de transformación, pero al menos es un buen comienzo. Pues tenemos nuestra primera pregunta por parte de, de Pablo Lacabe, que pre nos pregunta, porque estamos acercándonos poco a poco a, eh, a hablaros acerca del curso y de WooCommerce, e Pero claro, ya la primera pregunta nos ha salido un competidor de, del CMS, que es ¿qué pensáis del uso de un Headless CMS como plataforma para un e-commerce integrado en web? Eh, Fernando. Mira, viene muy en línea un poco de lo que estábamos empezando a hablar y era algo que te quería comentar, con lo cual agradezco muchísimo a Pablo pregunta. la pregunta. Porque faltaba algo, ¿no? O sea, todos de los, de los factores que también han influido en, en este crecimiento del e-commerce ha sido que cada vez más ha habido tecnologías disponibles y accesibles para el gran público. Y me explico. Hasta hace relativamente muy poco tiempo... Eh, tener una tienda online estaba pues, solamente reservado a muy pocos, o sea, era una inversión tan grande la que tenías que hacer para montar un comercio electrónico donde te tenían que prácticamente una de dos o hacer un CMS a tu medida que sería carísimo en horas de programación tiempos, etcétera, algo inviable cuando necesitas, cuando te acaban de cerrar tu negocio por un confinamiento y mañana sabes que ya no vas a poder vender nada y necesitas vender mañana o como mucho pasado empezar a, a, a ingresar porque los gastos siguen viniendo, eh, es inviable plantearse un e-commerce, la creación de un e-commerce como se hacía antiguamente, que era, pues eso, pedir un desarrollo a medida. Eh, ahí ha ayudado muchísimo el que existan estos CMS de código abierto, libres y gratuitos, como WordPress, con sus utilidades, WooCommerce, que ahora hablaremos de ello, para que esto esté accesible al gran público, que cualquier persona, sin necesidad de pedir un crédito ni esperar meses o más para tener una tienda online operativa, puedan empezar a vender online en cuestión de pocos clics, pocos segundos y sin costes ocultos. A ver, a partir de aquí luego llega la especialización, lo que habla un poco Paco, hablan de headless CMS, eso como un paso adelante, es decir, vale, aceptamos que hay un backend, hay una, hay una parte de administración del e-commerce que la vamos a gestionar mediante estas herramientas libres de código abierto como WordPress con su aplicación WooCommerce, pero a partir de ahí podemos optimizarla al máximo eh, montándole pues, una portada con Javascript, con algún framework de, de Javascript, lo que se llama el gel de CMS, o sea, utilizar las virtudes de administración y gestión del CMS con una portada más interactiva, con conexiones con otras APIs de comercio electrónico, de almacenes, etc. Bien, eso... ¿Es interesante? Por supuesto. ¿Es viable? Lógicamente, Wordpress se conecta con todo. ¿Es fácil? Bueno, hay que estar preparado tecnológicamente. ¿Es igual de accesible que empezar con un CMS completo, no descabezado, por decirlo de alguna manera, aunque sea un poco menos óptimo que atacar tecnologías de descabezamiento del CMS para aplicar las tecnologías de performance más importantes y más relevantes para cada una de las necesidades? Pues claro, es mejor hacerlo así, pero a la persona que necesita montar un comercio electrónico y empezar a vender a la tienda de barrio, tú no le puedes plantear un Headless CMS, no debes ni siquiera hablarle de ello. Tú debes animarle a lanzar su comercio electrónico ya, inmediatamente, y luego ir mejorando con el tiempo cuando empieza a tener dinero. El Headless CMS al final requiere un montón de conocimientos técnicos, de los cuales hay una servidumbre tecnológica muy importante, porque es una tecnología muy incipiente, ...que muy poca gente domina, con lo cual al final pasa un poco como los, los, los software de, de comercio electrónico antiguos... Y lo dejo, lo pongo entre comillas lo de antiguos, como Magento, por ejemplo, donde sí, siguen ahí, están ahí, sirven, funcionan... ...pero hay tan poca gente que domine ese tipo de software que al final estás en sus manos y tienes una servidumbre tecnológica... ...que prácticamente te pueden cobrar lo que les dé la gana. Sin embargo, utilizando la tecnología líder ahora mismo que es para comercio electrónico, que es WordPress más WooCommerce... Tienes un montón de mercado entre el que elegir, un montón de profesionales donde puedes competir en precios y sobre todo a nivel de si necesitas personalizaciones, pero sobre todo lo más importante es que tú tienes una base para empezar tu tienda online ya, que no necesitas de nada más, que hay un montón de software prefabricado que son los famosos plugins de WordPress que te permiten meter funcionalidades a tu tienda online aquí, ahora y ya y gratis. No hay costes ocultos ninguno y no necesitas hacer ningún tipo de investigación ni meterte en... Fregados tecnológicos más avanzados, por lo menos de momento. Entonces, sí que es verdad que para comercios electrónicos avanzados la tendencia es a ir a un Hellless CMS, eso es totalmente correcto, pero para el común de los mortales yo diría que ni siquiera penséis en eso, porque lo único que os estáis metiendo ahora mismo en unas necesidades que no son tales, sino es un... Es un objetivo a tener, ¿vale? El tener una tienda, cuanto más óptima mejor, utilizar lo mejor de cada tecnología y eso sería un poco la base del gel de CMS. Pero yo creo que no es el, no es el punto en el que va a crecer el comercio electrónico, sino que es hacia lo que va el comercio electrónico. Entonces, ¿qué tipo de, qué tipo de contenidos ...están siendo demandados en esta época en cuanto a formación, aprendizaje... ...me quiero montar un negocio online, quiero superar eh, a nivel profesional... ...la situación actual y eh, estáis publicando muchísimos contenidos desde eh, SideGround. Eh, ¿Cuál sería lo que eh, estuvierais vosotros hoy día más recomendando? Fernando. Bueno, aquí, aquí si quieres, eh, como es algo relacionado con SiteGround... En, eh, ...yo doy una señalcita... Que Fernando tiene una idea súper global de todo lo que pasa, mucho más amplia que la mía. Yo doy mi pequeña opinióncita sobre ese. a Nosotros eh, en, estamos viendo que el formato ebook está funcionando muy bien, excelentemente bien. Eh, últimamente, pues como ya sabes, eh, hemos hecho uno sobre LinkedIn contigo, Emilio, otro sobre SEO. En breve vamos a sacar otro nuevo. Ese es un formato muy demandado ahora mismo. Más que nada lo vemos por las cifras de descarga que tenemos en nuestra web. Y otra parte importante es la de videotutorial. O sea, debemos tener en cuenta que desde los proveedores de hosting nos dirigimos a, a dos tipos de público fundamentales. Uno es el usuario final que quiere poner en marcha su proyecto y no tiene mucha idea, o sí que tiene, pero bueno necesita una ayuda extra, un empujón extra en cuanto a conocimiento. Y luego está eh, cuando nos dirigimos a las agencias, que es un conocimiento ya mucho más avanzado. Y ahí hay ciertos e-books que, que concuerdan más con esto. Lo cierto es que el tipo de contenido que más se está, eh, por lo menos desde SideGround, que está más eh, teniendo más éxito, son los e-books y los videotutoriales. Hay muchos más. ¿eh? Yo creo que aquí Fernando sí que nos puede dar una idea por su su, su conocimiento general de todo relacionado con marketing. Fernando. Bueno, Lo primero que se me olvidó decir antes que muchas gracias a Paco por la pregunta, que va a ser muy interesante y daría para un live solamente eso, hablar de ello. Y, y bueno, con respecto al tema de contenidos, a ver, eh, estamos en una situación en la que todo se ha salido un poco de la naturalidad. Y es verdad que todos hemos empezado a, conseguir, a consumir muchos más contenidos online de los que consumíamos habitualmente. Y aquí no solamente se han reforzado pues, contenidos tradicionales pues como podemos como estaba diciendo Moncho el ebook pues se ha reforzado porque la gente ante una falta de actividad eh, gente que está con ERTES en su casa que sin trabajar o teletrabajando y aprovechando mejor el tiempo pues ha aprovechado para seguir formándose eh, y más pensando un poco en que esto puede devenir en una crisis muy importante pues, bueno, se han reforzado todo lo que es el tema del e-book, la formación online, los podcasts también. Hay mucha gente que está aprovechando podcasts no solamente de manera lúdica, sino también a nivel formativo. Y, bueno, yo creo que en general se han reforzado todo lo que son contenidos online. Eh, habrá cierto agotamiento, todo, algunos bajarán una vez que vuelva la situación a la normalidad, esperemos. Eh, pero es verdad que, bueno, mucha gente le ha ayudado a descubrir que puede seguir aprendiendo cosas eh, pues mientras está paseando por la calle escuchando un podcast o en casa cuando está encerrado, pues leyendo un e-book o viendo un vídeo tutorial en YouTube, eh, aprendiendo cosas que de otra manera pues no tendría acceso a ello, ¿no? eh, Y motivo y motivos. Seguimos acercándonos cada vez más a este curso de, de WooCommerce. Motivo por el cual eh, WooCommerce está siendo un, un CMS cada vez más, eh, más al alza. Fernando. Bueno, el, sobre todo la disponibilidad. O sea, es lo que poco te comentaba antes. Eh, Parece que hablamos de, de, del pleistoceno, pero en realidad no hace tanto que para montar una tienda online tenías que pedir un crédito. Y de hecho era una cosa como de valientes, o sea, lanzarse al comercio electrónico era una cosa para los grandes jugadores de cada negocio. Eh, todo esto, que no, la verdad es que no me gusta mucho la palabra, eh, pero ha democratizado, por lo menos ha, nos ha, ha hecho accesible este tipo de tecnologías a, a todo el mundo, a todo el público. O sea, el hecho de WordPress, de que deje de ser algo pequeño a ser el gran el software para creación web y todas sus utilidades, entre ellas WooCommerce. WooCommerce no deja de ser una ampliación, una extensión de WordPress que te permite añadir a tu web normal o a tu blog, añadirle funcionalidades de comercio electrónico. Y todo esto gratis, sin costes ocultos. Luego ya habrá tiendas que necesitarán algún tipo de programación a medida o algún de estos software prefabricado, los plugins estos que digo. Eh, que no sean estándar, que sean específicos para algún tipo de tienda, pero normalmente o sea, donde antes tenías que pedir un crédito directamente de varios miles de euros para montar una tienda online a día de hoy, lo único que necesitas es tu nombre de dominio con tu empresa de alojamiento que lo contratas todo junto, siempre estamos hablando de un dominio que puede costar, Moncho 10-12 euros al año, fijaros una caña eh, en un lugar de moda o claro. un, un gin tonic en, ahí en la, en la puerta de Alcalá al año y el hosting, estamos hablando de precios desde 6 euros o 7 euros al mes. Sí, ¿vale? que estamos así. hablando de igual de 80 euros al año, o sea, por 90 euros al año. tiene Y el mismo la misma empresa de hosting ya te facilita gratis la instalación de WordPress más WooCommerce. Y en una misma mañana puedes empezar a añadir productos. Esto es un poco el, la realidad que hay hoy. Entonces, así todo así. esto será mejorable con el futuro, pero de momento a la gente le permite arrancar. Y esto ha sido una gran revolución, o sea, el tener que pensar que, bueno, ¿y qué necesito para montar una tienda online? Y no, bueno, pues tenemos que hacer un contrato, te haré un presupuesto, el tiempo de entrega va a ser de no sé cuántas semanas, va a no sé qué no sé cuántos. Ah, no, contrata tu dominio, tu empresa de hosting, instala esto en dos clics y puedes empezar a meter el primer producto y empezar a cobrar hoy mismo. O sea, esto ha es una revolución. Y todo esto gratis, o sea, todo lo que es la parte de licencias, cero. Solamente pagas, pues un poco el alquiler, como diríamos, ¿no? O sea, es la... Si todo el conocimiento que necesitas para poder vender la tienda, pues ya te lo dieran, y lo único que necesitas es tener tu producto, lógicamente, y un alojamiento. Y el alojamiento, estamos hablando de precios ridículos. Eh, tu, tu respuesta va relacionada con la pregunta que nos ha hecho Quique Rodríguez López eh, que eh, nos comenta que el e-commerce eh, sin una estrategia de planificación, posicionamiento eh, es que es realmente para todos eh, no, o sea, hay que medir mucho cuáles van a ser los resultados eh, eh, que vamos a obtener en cuanto a qué recursos le vamos a poder invertir porque es bastante claro que Cuántos recursos se invierten, cuántos eh, beneficios vamos a obtener. Con lo cual, una planificación es absolutamente obligada para todo el mundo, pero sabiendo qué gastos, qué recursos podemos invertir. Y pero entonces, fíjate, hay... fíjate, Emilio, cómo cambia el ROI, ¿no? Cómo cambia ese retorno de la inversión, de cuando tienes que invertir miles de euros en, en una plataforma a cuando tus costes iniciales son prácticamente cero o muy bajos, mm -hmm. bajísimos. Eh, ahí El retorno de la inversión es inmediato. Eh, no tienes que hacer grandes análisis cuando no tienes unos grandes gastos de inversión. Eh, el posicionamiento, está hablando, por ejemplo, de una zapatería de barrio. Eh, los métodos de promoción, no hace falta lanzarse a contrataciones también de cientos o miles de euros mensuales de posicionamiento SEO. Eh, es tan sencillo como no abandonar los canales tradicionales. Si tú tienes una zapatería de barrio, es tan sencillo como, a ver, el marketing online existe. osiste... Son nuevas técnicas para lo de siempre, pero tú sigues pudiendo poner en el cartel de tu tienda cerrada, oye, estamos online, puedes seguir comprándonos en zapateriadebarrio.com, puedes seguir utilizando los canales tradicionales, anunciándote en la radio de tu pueblo, que casi siempre es gratis o es muy barato. Y luego, lógicamente, el posicionamiento en buscadores, bueno, pues hay, hay maneras muy baratas y muy fáciles de empezar. Uno, dando de alta tu sitio en Google Maps. Qué mejor posicionamiento inmediato que un pedazo localmente. de ficha enorme para cualquiera que te busque localmente desde su móvil y vas a aparecer como los primeros resultados, que es lo que te ofrece Google. A más a más, como dice siempre un amigo mío, dice, mira, yo tengo una tienda pequeñita, yo vendo persianas, me gasto 50 euros al mes en Google AdWords y soy capitán general en mi barrio. Pues claro. que no hace falta tampoco grandes inversiones Sobre todo porque estamos hablando de que ese, Esa primera inversión que necesitamos Para arrancar nuestro negocio No es muy grande Una duda que suele surgir a mucha gente también es decir Bueno, es que tengo un catálogo enorme en la zapatería por No cambiarnos del, del ejemplo que nos ponía Quique No eh, No hace falta que subas todo el catálogo Empieza a subir Aquellas cosas que la gente más esté buscando En tu barrio o en tu pueblo Que tú puedes googlear y buscar zapatos, no sé qué en Villalba Por ejemplo, donde yo vivo pues mira a ver qué está buscando la gente en tu barrio, pues, y si tú lo tienes, empieza subiendo pocos productos, empieza a ver cómo se venden, y en base ahí, pues vas aumentando pues, tu oferta, tu de catálogo. Y bueno, pues cuando vayan metiendo dinero, vaya entrando dinero, vas reinvirtiendo en ese negocio, en esa parte del e-commerce que tienes ahora. Esto antes era inviable porque antes tenías que planteártelo a, pues eso, a un retorno de inversión de uno, dos años, tres años, dependiendo de la inversión inicial que eso ahora ha cambiado. Ahora tienes una inversión inicial prácticamente nula o muy pequeña que se va a amortizar a muy poquito que hagas. Con lo cual, precisamente para negocio local, para pequeño negocio, es vital conocer estas tecnologías que están ahí, que están disponibles y que las tenemos de manera sencilla y, sobre todo, sin costes ocultos. Gracias, Fernando, porque precisamente ha dado una muy buena respuesta a Quique. Y avanzando hacia el meollo del de live, eh, pasamos con con Mon, José Ramón Padrón, de SiteGround, en el que te pregunto, ¿para quién está enfocado el curso de WooCommerce que habéis preparado de SiteGround? Sí, bueno, dos tipos, de, dos tipos de personas fundamentalmente. La primera, aquella persona que todavía no ha tenido la oportunidad de formarse en la creación de tiendas online y puede empezar desde cero, o sea, puede empezar desde cero a eh, cómo poner en marcha, o sea, eh, una tienda online, empezar a añadir productos, configurar efectivamente gente que no tiene todavía un conocimiento específico sobre ello y luego otro tipo de persona que es gente que ya tiene comercio electrónico activo pero hay ciertas partes que todavía le faltan por configurar, por optimizar o, o tener información sobre ello eh, y es así porque por lo completo que es, por lo, por lo completo, por todas las temáticas que incluye, está incluido absolutamente todo. Si eso además lo complementas con otros materiales que tenemos en SideGround, ya sea los webinars, los e-books, pues bueno, prácticamente sin salir de nuestra plataforma ya tienes todo lo que necesitas para ponerlo, para poner una tienda en marcha y empezar planes de marketing incluso. Entonces, eh, pasamos al por qué es importante este curso de WooCommerce, Fernando. Pues mira, pues es importante por, por varios motivos. Eh, uno, mira, ahora apuntaba a que Rodríguez que decía que. La puntualización que hacía era porque hay mucha gente que piensa que, que, pues, pues, de repente monta su tienda online, sube un producto y, nada, a esperar ¿no? Empiezas a mirar el móvil a ver si entran ventas y tal y cual, ¿no? Y muchas veces todo tiene su truco, por mucho que sea gratis, pues, todo tiene su curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que habíamos detectado es que hay mucha gente que tiene su tienda online, pero surgen muchas dudas. siguen muchas dudas, pues, decir, oye, pues, ¿cómo promociono un producto? O si, ¿cómo hago un cupón, por ejemplo, para mi tienda online? O ¿cómo promociono mi producto...? o dónde promociono mi producto, qué tipos de productos son mejores para vender, eh, cómo tienen que ser las imágenes, cómo se suben, eh, cómo hago el SEO para mi tienda online... Pues bueno, todas esas dudas que le surge a la gente cuando de repente lo ve, que lo tiene ahí disponible, dice, bueno, primero, no sé muy bien cómo usarlo, no, no quiero meter la pata, porque también te debes un poco a tu clientela, te vas a mostrar online en ese gran escaparate que es Internet, y quieres hacerlo de la mejor manera posible, pues bueno, pues vemos que, que había una necesidad, bueno, sobre todo en estos SiteGround, porque ha crecido muchísimo su base de, de clientes de e-commerce y, en concreto, de WooCommerce, y había una necesidad de eso, de, de ofrecer ese conocimiento pequeño que tienes que saber para utilizar la herramienta que te ofrezco. Te ofrezco la herramienta, te ofrezco la disponibilidad, el estar online, en una web vas a tener una web rápida, optimizada, perfecta para empezar a funcionar, te ofrezco las herramientas para montar tu tienda online, pero además, mira no te va a faltar de nada, te vamos a ofrecer ...una serie de tutoriales pequeños, además lo hemos hecho de una manera muy pequeñita... ...o sea, pequeñas dosis, muy sencillitas, para que cualquier persona en cinco minutos... Eh, ah, ¿cómo hago un producto variable? Porque tengo varias tallas y tal... De ...ah, mira, producto variable, se hace así, ta, ta, ta... ...vale, perfecto, en cinco minutos he aprendido a hacerlo y puedo tener mi tienda online. Y también hemos incluido la parte del de posicionamiento, de marketing, etcétera... ...o sea, cumplir un poco esa base, ¿vale? ...te damos todo lo que necesitas y además te vamos a enseñar de manera muy sencilla, desde cero... Tanto a instalarla como a empezar a mover tu tienda online, a crear productos, etcétera, Para cubrir un poco todo el espectro de cualquier persona que necesite, pues eso, entrar en el e-commerce. Comentaros, eh, los que estáis en la audiencia, que he compartido la URL del curso en los comentarios uh -huh. y de también lo tenéis en la descripción. Con lo cual, o durante este live o cuando terminéis, podéis darle al ahorro del curso y poder descargar este curso en vídeo totalmente gratuito. Y te comparto la pregunta, ¿por qué es importante este curso, José Ramón? Hombre, pues mira, eh, nosotros somos muy conscientes de que eh, los clientes de compañías de hosting, cuantos más conocimientos tienen, mucho mejor van las cosas. Yo creo que la época esa en la que los productores de hosting tenían su departamento de soporte, pero no compartían absolutamente nada más, ya terminó. Ya terminó hace tiempo. Creo que desde que llegamos a España en 2015, compartir información, conocimiento para que las webs de nuestros clientes sean más rápidas, para que eh, tengan conocimiento sobre cómo hacer una campaña de marketing, todo eso redunda en su beneficio. Y egoístamente también nos beneficia a nosotros. Cuando un cliente tiene conocimiento sobre cómo hacer, eh, poner en marcha una tienda de comercio electrónico, no es una pregunta que evitamos que nos la hagan a nosotros. Es, es un conocimiento que él aprende. Y que se aprende de una forma mucho más didáctica cuando tienes a un profesor como Fernando Tellado, <risa> lógicamente que lleva años y años haciendo eh, tiendas online y sabe perfectamente de lo que habla. Entonces, eh, es importante por eso. Cuantos más clientes... Eh, con más conocimiento eh, tenemos en State ground, la verdad es que todo va mejor, todo fluye mejor, desde el soporte, eh, el uso del producto, todo tiene mucho más sentido y esa es otra de las razones del curso, fundamentalmente. Eh, ¿Qué puntos principales de contenido nos vamos a encontrar en el curso? Fernando. Bueno, mira, el, el otro día me preguntaba, pues además otra cosa que hacemos también es que contestamos a cualquier duda que le surja a la gente que está viendo el tutorial. O sea, no hemos surtado los vídeos en YouTube y hay que cada uno que se busque la vida. O sea, cada día si hay preguntas, la respondemos en directo porque a la gente le surgen dudas y demás. Y hemos abarcado... Yo creo que todo. O sea, desde el primer momento, desde que llegas, entras en tu panel de Sigram y no sabes qué hacer para tener tu tienda online, pues eh, te explico dónde tienes que hacer clic para montar lo que es el software base para que tengas tu tienda online, cómo crear tu primer producto, cómo personalizar tu tienda. O sea, me refiero desde subirle un logo a cambiarle los colores, decidir qué páginas quieres enseñar y cuáles no, cuál es la página del carrito crear las o sea, eh, dar de alta las pasarelas de pago, las distintas pasarelas de pago, formas de pago que puedes ofrecer en tu tienda, porque claro, de nada sirve que, que subas productos si luego no tienes una manera de que la gente las pague de manera sencilla, ¿no? Pues enseño pues de cómo eh, añadir tu cuenta de Paypal o tu cuenta de, para tarjetas de, de crédito y débito de Con Stripe o simplemente la transferencia bancaria, que es lo más inmediato y, y, y puede servir a muchas tiendas. Y luego, pues, cada uno de los tipos de productos, un producto sencillo que no tiene variaciones, productos con variaciones, incluso, por ejemplo, el tipo de productos de reserva, pues, muy útil para peluquerías, gimnasios, uh -huh. clubes y este tipo de cosas. Bueno, hay desde productos más básicos hasta algunos más avanzado, y, bueno, luego ya, una vez que tienes la tienda online, también cómo promocionarla y cómo mejorar el posicionamiento de esa tienda. Yo creo que hemos cubierto un poco todo el espectro. No hemos querido entrar en aspectos avanzados, por supuesto. Eh, también hago recomendaciones de plugins. pues Por ejemplo, como el plugin que vas a necesitar siempre gratuitos centrado en gratuitos. El plugin que vas a necesitar para generar facturas. Algo muy simple. O para añadir una lista de deseos a tu tienda online. Para que tu tienda online no sea menos que Amazon. Que tenga todo lo que tiene Amazon. Porque al final la, la gente lo que busca es que su tienda online pues tenga de todo. Y ofrezca de todo. Porque estamos acostumbrados a ello. Y bueno, eh, ya te digo, son 16 vídeos. Eh, los tenemos desde 5 minutos. El que más dura no llega a 20 minutos. o sea, son todo pastillas muy cortas. Incluso el que dura un poco más es porque en el mismo vídeo pues explico cómo hacer un producto simple y un variable. Entonces ya se reparte un poco más y es un poco más largo. Pero en realidad, vamos, eh, es todo muy sencillo y pensado desde el que no sabe nada hasta la persona que ya tiene una tienda online y hay cosas que se le han escapado. Muchas veces lo hemos hecho en automático, hemos seguido un asistente, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, y de repente tenemos una tienda y no sabemos muy bien cómo gestionarla, cómo se edita un pedido, qué cosas puedo hacer cuando estoy en un pedido, si le puedo cambiar el nombre del usuario, el email, la dirección, incluso crear un pedido manual, eh, conocer un poco todo lo que, es, lo que tiene la herramienta, eh, hacer incluso análisis, eh, bueno... Prácticamente conocer la herramienta de manera básica y que no te quede ninguna parte de la herramienta sin conocer y poder aprovechar. Porque al final lo importante es, es importante tener la herramienta, pero también es importante saber aprovecharla al máximo. Porque al final varía mucho de conocer la herramienta a no conocerla para sacarle todo el rendimiento posible. Y es sorprendente, actualmente tenemos, gracias al software libre, esto siempre hay que decirlo y me gusta repetirlo mucho, el software de código abierto... ...ha hecho muchísimo para que podamos disponer de herramientas fantásticas... ...sin costes de licencia y con licencias libres que garantizan el futuro. Estoy hablando desde las suites ofimáticas de código abierto... ...pasando por el WordPress o, por ejemplo, WooCommerce, que también es de código abierto. Eh, es, eh, era impensable hace muy pocos años disponer de herramientas de tanta calidad... ...de un nivel totalmente business, totalmente empresarial, a coste cero de licencias... ...y totalmente libres de código abierto para que cualquier persona pueda modificarlos, añadirle funcionalidades, compartirlo, distribuirlo. Y esto es muy importante para que se popularice el comercio electrónico. Porque si estuviéramos moviéndonos en un entorno de software propietario, al final lo que pasa es lo que te decía un poco con lo, con, antes con los sistemas que había antiguamente. Que dependes del conocimiento de muy pocas personas, conocimiento cerrado, de código cerrado, para poder eh, estar compitiendo con los grandes en el mercado. De esta manera, el código abierto lo que ha hecho muchísimo ha sido ampliar el espectro y llevar la alta tecnología al común de la gente. Y bueno, pues esto es fundamental. Yo siempre digo a la gente, si puedes elegir, elige código abierto. ¿Por qué? Porque te garantizas el que hoy tengas la herramienta y que la tengas mañana. Varios comentarios que nos llegan por el chat, eh, Brenda Hernández, seas muy bienvenida, comentarte, estamos en, entrando a punto de entrar en la última fase de este live, donde estamos hablando de un curso para, para usar eh, WooCommerce eh, de forma muy eficiente y, y muy productiva, que eh, tienes totalmente para descarga gratuita en los comentarios y en la descripción de, de este vídeo. Espero que te guste y en cualquier caso puedes volver a revisitar este mismo live porque quedará disponible en Redifusión. Espero que te guste, Brenda. Quique eh, Rodríguez nos, da, nos lanza palabras muy bonitas para, para Fernando, que, que eres un gran profesional eh, y que siempre es una gran oportunidad escucharte, lo cual es totalmente cierto. Eh, o sea, Carlos, no, Carlos nos comenta lo importante de personalizar la configuración y no eh, dejar configuraciones por defecto en, en automático cuando estamos configurando plataformas como, como WooCommerce, eh, en el que, eh, por ejemplo, en la configuración de envíos de mensajes al usuario habría que siempre... Eh, pegarle un toque de personalización. Eh, detalles que te vas ah, a contar. Vital, vital. Mira un detalle muy importante. además En el curso lo abordamos en dos partes. Uno es eh, WooCommerce, como todo software de tienda online. Otra de las cosas que tiene es, son los envíos automáticos de correos electrónicos. Entonces, vienen una serie de textos por defecto que es recomendable modificar. ¿Por qué? Para personalizar un poco el trato que das a tus clientes, aprovechar para agradecerles la compra, este tipo de cosas. Pero no solo ahí eh, uno, por ejemplo, de las cosas que hablo y que es fundamental para toda tienda online es la recuperación de los carritos abandonados. Me refiero, gente que va añadiendo productos al carrito y al final, por lo que sea, porque se distrae, porque se le va la conexión, por cualquier motivo, de repente no termina eso en una compra efectiva. Bueno, esto es fundamental. Estamos hablando de unos porcentajes de carritos abandonados en el e-commerce que son brutales. O sea, estamos hablando, dependiendo, va desde el 20% hasta el 60%, dependiendo del tipo de tienda. Eh, recuperar esos carritos es fundamental. Y hay eh, aplicaciones, extensiones para WordPress, plugins gratuitos y algunos de pago también, que te permiten aplicar una estrategia para recuperar esos carritos. Bueno, ahí al final lo que hace esto, este software es mandar emails a esos clientes para recordarle que tienen un carrito abandonado. Ahí, fíjate, lo que más hago hincapié es en la importancia del mensaje. En no ser pesado, en no ser especialmente comercial. Es decir, tenemos una gran oportunidad, recupera tu carrito y ahorra no sé qué, no sé cuántos. Esto la gente le tira para atrás. Eh, yo lo, muchas veces lo enfoco, lo, la recuperación de carritos abandonados, como también los email que mandamos al cliente, como una oportunidad de contactar con él. Por ejemplo, un email de gracias por tu compra, por defecto. Gracias por tu compra, este es el resumen de tu carrito. No aporta nada, sin embargo, un... Gracias por haber confiado en nosotros y tal. Si tienes algún problema, mira, tenemos este teléfono disponible para que nos consultes cualquier duda que tengas. Si has tenido algún problema con la compra, dínoslo, lo estamos deseando para mejorar las oportunidades de compra. Y mira, en tu próxima compra además te ofrecemos un cupón para que tengas un descuento por, por haber hecho tu primera compra con nosotros, haberte fiado. Fíjate la de buenos mensajes que podemos mandar en un simplemente en un simple mail de confirmación del pedido. Pero no te digo nada si es un mail de recuperación de carrito abandonado donde podemos decirle, eh, has tenido algún problema en nuestra tienda, dinos por qué no has podido terminar el carrito, no te estamos diciendo que termines tu compra, sino simplemente si podemos ayudarte. Fíjate, ahí te están ganando la gente simplemente con un mensaje, con empatía, con un mensaje donde tú le aportas algo a tu futuro cliente, pensar siempre en fidelizarle, y bueno, si de paso termina su compra y te, y te genera más ingresos, pues mejor que mejor. Pero todos son oportunidades de romper esa barrera del online ...esas comunicaciones directas que entran a tu cliente. Por eso es muy importante lo, lo que ha dicho Carlos. Es algo en lo que además eh, comento en el curso porque me gusta mucho incidir... ...porque son oportunidades que mucha gente desaprovecha por no mimarlas al cliente. Perdemos ese contacto de que entra por la puerta de nuestra tienda. Hola, buenos días. Esa sonrisa la hemos perdido. Pero podemos recuperar gran parte de ese contacto, de esa cercanía pues, eh, mimando un poquito los correos electrónicos que le lleguen. Que no sean impersonales, demasiado marqueteros, demasiado comerciales, sino que sean que tengan ese toque personal que todos queremos darle a nuestro, a nuestro comercio, ¿no? en este caso, comercio electrónico. O sea, sí. que muchas gracias por el apunte, Carlos, porque yo también lo considero importantísimo y, sobre todo, marca diferencias. Gracias, Fernando, por ampliarnos los contenidos de, del curso. Y tengo una última preguntita para cerrar un padrón. Y es que en SiteGround tenemos tenéis eh, mucho más e -book. Soy testigo, <risa> he creado el, en colaboración con vosotros el e-book e de, de uso de LinkedIn para profesionales y empresas. Y os recomiendo que lo descarguéis. Recordad, es gratis. Pero claro, es mucho el contenido que estáis aportando desde SiteGround. ...a la comunidad en forma de ebooks, e cursos... ...con lo cual, eh, ¿qué otros contenidos que no sean el, el curso de e-commerce e e que hemos hablado hoy... ...¿qué otros contenidos recomendarías para su descarga? Bueno, también tenemos un, un curso hecho también en formato videotutorial... ...por Fernando Tellado el año pasado de cómo crear una web desde cero... Es decir, es el mismo esquema que hemos utilizado para WooCommerce, pero para una página web. Es decir, a lo mejor estás interesado en poner en marcha tu primera web. Bueno, pues siguiendo este video tutorial que podréis encontrar en nuestro canal de YouTube, SiteGround España, fácil de recordar, eh, podréis desde, desde cero, tal y como lo ha explicado Fernando, desde cómo instalar y poner en marcha desde el primer clic hasta el último. Y todo lo relacionado con formularios, con eh, tipos de contenido, qué tengo que tener preparado antes de tener mi página web en marcha, todo esto. Después, respecto a los e-books, pues ya tenemos una buena lista, ¿no? Eh, desde cómo optimizar WordPress en temas de optimización de velocidad, cómo securizar WordPress, eh, no solamente las capas de seguridad que pone un hosting, sino otras cosas que tú puedes hacer para personalizar tu web en cuanto a seguridad... Tenemos la guía de la pequeña empresa en épocas de compras eh, para poder hacer un buenas campañas de marketing en momentos como pues, puede ser el Black Friday o el Día de San Valentín, aquellos en los que tu vertical esté muy enfocado. Eh, tenemos como... Desde cómo hacerte freelance, es decir, si tu carrera quieres que se dedique ahora al diseño web, que esté centrada en el diseño web, pues cómo, qué pasos tienes que dar, desde incluso los formularios y papeleo que rellenar, hasta cómo poner en marcha una web eh, y cómo enseñar a gente a poner en marcha webs para sus clientes. Eh, tenemos, yo qué sé, es que hay muchos, ¿eh? pero fundamentalmente tenemos los últimos que han sido el, el tuyo, Emilio, el de cómo aprovechar al máximo LinkedIn eh, a la hora de, de, de, bueno, pues de expandir tu negocio o tu perfil personal y el grandísimo y enorme ebook eh, e de SEO en el que también Fernando Tellado tiene su participación en el que 28 autores hablan de 29 temas es la enciclopedia del SEO y es gratuita son casi 400 páginas en las que se explica paso por paso eh, desde qué es esta especialidad del SEO, son 28 diferentes temas de SEO, 28, desde YouTube pasando por Amazon eh, qué es el SEO local y cómo ponerlo en marcha eh, yo que sé, que son muchísimos muchísimos temas, como las intenciones de búsqueda eh, SEO para móviles, para voz, es decir, tenéis todos los temas, Esto, esos han sido los dos últimos, incluido el, tu, incluido el tuyo Emilio, que ha sido uh -huh. Eh, un placer tenerte como autor. Y la verdad es que hay de todo, absolutamente de todo. Es cierto que al final todo tiene que ver con marketing o con web. Y siempre hay o están mezclados eh, ambos, ambas temáticas dentro de cada ebook. Pues para los que estáis escuchando esta parte de más contenidos, aparte de este curso en, en vídeo gratis de creación de tiendas online con WooCommerce, comentaros cuando, por, por eh, fijaros en cómo llegar a esto, todos estos contenidos. En el comentario tenéis eh, la URL del curso. En la descripción de este vídeo, ya sea en YouTube, Facebook, LinkedIn, eh, Twitch, Twitter, en todas las redes donde se está publicando, en la descripción viene el enlace. Pero eh, cuando entráis al curso, propiamente dicho, eh, tenéis el curso, eh, los vídeos, forma de acceder, eh, etcétera. Y abajo, en el pie de página, tenéis recursos útiles. Y ahí, a partir de ahí, vienen pues, todos los e-books, eh, cursos, tutoriales, guías eh, que ha estado comentando José Ramón Padrón. Con lo cual, cuando entráis en la eh, páginas de eh, explicación eh, y acceso al curso de WooCommerce, al llegar al pie de página, os encontraréis todo el material que acaba de comentar eh, José Ramón Padrón. Y es que eh, este, este live yo quería que, que fuera eh, interesante y, sobre todo, de poder a vosotros, la audiencia, presentaros este curso sobre montar tiendas online en WooCommerce, que, eh, que haya material de alta calidad disponible a gratuitamente, eh, tampoco es tan sencillo y que ese material lo encontremos en, en español, menos fácil, porque muchas veces el único contenido que hay un poco de más nivel está en inglés, pero esto lo tenemos en, en nuestro idioma. Con lo cual, recomendado encarecidamente que eh, descarguéis el curso de Sayground de montar tiendas online en WooCommerce o si alguno de los materiales que os acaba de comentar José Ramón Padrón os ha gustado. Comentaros que en el pie de dicho curso, el pie de página, tenéis enlace a todos los materiales, incluyendo un ebook de uso de LinkedIn que os sonará el autor bastante por ser el creador de estos lives. Eh, Fernando Tellado, muchísimas gracias por eh, tus comentarios acerca de los contenidos que, que contiene este curso, muchísimas gracias. Y José Ramón Padrón, muchas gracias por, desde SiteGround España, publicar tanto contenido de, de uso gratuito para la comunidad en abierto, que la verdad es un, es un esfuerzo económico y de recursos que empleáis, que es en directamente en apoyar a la comunidad, con lo cual os agradezco inmensamente a, a los dos el que os hayáis dejado invitar a este live y que hayáis compartido eh, todo lo que hemos estado comentando de este curso. ¿Algún te, detalle, comentario que os hayáis quedado pendientes, Fernando? Mira, yo por, por atender a tu audiencia hay un último comentario de Quique, que leía por ahí, que decía, a, a, por la parte que le toca al diseñador, es decir, hacer las web bonitas, claro, o sea, sí. porque hay algo, hay algo que venda más que la, que la agradable a la vista la, que la instalación básica de WooCommerce. Eh, es verdad, mirad, eh, te termino con un comentario un poco lacónico y, y quizá polémico. Hay dos partes. Una, es verdad, una web bonita, eh, en principio, vende más, es agradable a la vista, pero no podemos pedir que a la gente que está arrancando, que está iniciando, que le ha pasado muy mal, que, que le ha visto su negocio cerrado, que se gaste dinero inicialmente. Eh, hay una, algunas veces quejas de diseñadores profesionales, programadores profesionales, acerca de que tanto WordPress, WooCommerce, las plantillas prefabricadas, este software prefabricado, pues como que va en contra de su negocio. Yo siempre les digo que tienen que tener un poco más de visión. Eh, la gente necesita poder arrancar. Y una vez que arranque su negocio marque, marche, lo que va a haber es una base instalada mucho más grande de la que había antes. O sea, si antes tenías la posibilidad de tener y una 100... Vez 100 clientes potenciales a lo largo de un año, de repente vas a tener mil clientes potenciales en el año. Eh, esa base instalada de tiendas online, de webs, que van a necesitar el día de mañana cuando prosperen de los servicios de un diseñador profesional, un programador profesional, va a ser enorme. Antes era un mercado muy pequeño y ahora el mundo web y el mundo de e commerce es un mundo enorme. Y un detalle más sobre las tiendas online, siempre digo que a falta de conocimientos de diseño a mí lo que me enseñaron que me dediqué donde durante unos años estuve en una empresa de la gran distribución eh, me dijo una vez un director de un centro comercial me dijo mira Fernando dice la mejor decoración de una tienda online es el producto por sí, lo sí. cual ahí lo dejo también eh, sí, algunas sí, palabras para cerrar no no completamente de acuerdo eh, con los dos comentarios finales que ha hecho Fernando eh, es cierto. Eh, mucha gente piensa que porque eh, se democratiza vale, o se automatiza la creación de contenido o la puesta en marcha de tiendas online que le están quitando el negocio. Es todo lo contrario. Se está alimentando a medio o a largo plazo. Porque hay miles y miles de personas más que antes no había. Y que, y que lo mismo pasó con la industria de, la, de software de creación musical que le hacía competencia a los estudios, pero al final cuando un grupo necesita grabar algo ya en condiciones profesionales acude a los profesionales, no solamente a los profesionales. Y pasa lo mismo con esas herramientas de creación web muy económicas o muy baratas o, o, o que incluyen algunos proveedores de hosting eh, y que se anuncian en la tele o mucho en YouTube. Eh, es, es una forma de comenzar al final. Y cuando la gente eh, tenga la necesidad de hacer algo más profesional o ya tiene... El presupuesto entonces va a acudir a los profesionales. Absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando en todo. Como siempre, maestro. Pues muchísimas gracias, Kike, eh, Carlos, por vuestras palabras finales. Eh, os agradezco muchísimo que hayáis estado interactuando, preguntando, porque al fin y al cabo eh, queríamos que este live de presentación de este curso de en gratis de e-commerce eh, fuera dinámico y e, e os resultara interesante, eso espero, y quedará en redifusión, con lo cual eh, espero que veáis también eh, los que veáis también este vídeo en redifusión, pues os animéis a descargar el, el curso. Recordad, es gratis y totalmente en vídeo, con lo cual eso siempre eh, espero que os resulte bastante más cómodo. Eh, por si te preguntita, ¿en el curso hablas de Wix, Fernando? ¿De qué? ¿De Wix? Sí. Eh, no, porque Wix es software propietario y es, a ver, es otro software para crear webs pero es un software propietario donde, bueno, pues no, yo no lo recomiendo, como he dicho antes, porque ahí dependemos de la, de la vida de una empresa para que ese software y tu contenido que has creado con ese software el día de mañana esté disponible. Eh, mi defensa un poco del software de código abierto, precisamente, que te ofrece justo lo contrario. El día de mañana, como no depende de ninguna empresa, sino de una comunidad enorme, mundial, global de usuarios... Siempre vas a poder exportar tu contenido que hagas hoy con WordPress o WooCommerce a cualquier otro sistema. Al final esto utilizan códigos estándares, HTML estándar, todo. Eh, Wix y otros sistemas como Weebly, etcétera, son software propietario que se apartan de los estándares, un poco lo que ha hecho Microsoft toda la vida, como inventarse formatos, ¿no? Acordaros que se, que se inventó formatos de todo tipo para intentar estandarizarlos. Eh, hubiera sido un fracaso. Afortunadamente se han estandarizado... ...los formatos libres y abiertos y gracias a eso Internet sigue creciendo y las grandes empresas ya ni se lo plantean. Ahora hasta Microsoft libera el software de su sistema operativo. Google no se le ocurre hacer ninguna parte de su software propietario salvo la parte de Gmail y un poco su core de su negocio. Pero la mayoría del software nuevo que se saca ya todo es de código abierto porque somos conscientes de que no puedes ceder tu contenido, al final tu propiedad intelectual o no... ...a herramientas propietarias donde tú no eres dueño de tu contenido. Y ese es el problema de Wix. Wix es una herramienta alternativa, aparte, que puedes utilizar para hacer una tienda online... ...como Shopify, por ejemplo, que hay gente que le puede parecer muy bien... ...pero yo siempre alerto de que es software propietario y que no eres dueño de tu propio contenido... ...ni de tus propios productos subidos a esa plataforma... ...porque mañana pueden decidir por la legislación del país donde está esa empresa... ...que tu producto, por ejemplo, tú no puedes vender CBD en Shopify... ...sin embargo, en tu país o en tu estado de Estados Unidos... ...resulta que sea totalmente legal la venta de CBD... ...pero como en las normas de Shopify que tiene su central... ...en no sé qué estado de, de los de los USA... Eh, ...no es legal vender CBD, pues no dejan de vender CBD a nadie... ...esto, en un mundo abierto, lo que tienes que hacer es cumplir con la legalidad de tu país... ...y que la herramienta no te limite el tú poder tener una presencia online o vender tus productos, que sea nada más que la, tu cumplimiento de la legalidad, pero no las herramientas. Por lo cual, yo nunca recomendaré, nunca recomiendo herramientas propietarias de este tipo. Solamente recomiendo software libre, en este caso como WordPress y WooCommerce, y que bueno afortunadamente las empresas de hosting también lo apoyan. Eh, viva el software libre, viva eh, WordPress, WooCommerce, y el apoyo que desde SiteGround le aportáis a la comunidad. Comentaros que el chat se nos está hiperanimando... Con lo cual, os pediría, os diría o sea, Ramón Padrón, Fernando eh, Tellado, os comentaría. Eh, como los comentarios se están quedando en el chat, aunque ahora están cogiendo velocidad de turbo, eh, los comentarios se quedan. Eh, intentaremos pasarnos para interactuar con vosotros ya con el vídeo en, en diferido porque realmente es que vamos a cerrar. Es que justo, justo, justo ahora los comentarios se están acelerando. Pues sí. espero que, que os haya gustado. Eh, si sí, dejáis hasta aquí, hasta dos, dentro de 30 segundos que cerremos el live, si nos dejáis vuestro punto de vista, vuestro comentario, momentos de mejora y dudas y preguntas, revisaré personalmente todos y cada uno de los comentarios que voy a dejar positivo o negativo y los que tenga yo que responder, encantado eh, Fernando Teñado, un Padrón muchísimas gracias, tanto por vuestro tiempo como desear que este curso eh, en vídeo gratis para, para WooCommerce sea todo un éxito y que tenga muchas descargas, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti Emilio gracias Fernando, muchísimas gracias Gracias, gracias Emilio, gracias Mon y gracias a todos los que estáis ahí pues Ernesto, Quique, Carlos, Armanda, eh, muchas gracias por estar ahí en estos momentos. Roberto, no me olvido de ti. Esto eh, Están en estos momentos de este live, os lo agradezco y nos vemos en el próximo live que será justo mañana sobre estas horas. Saludos.